Ajá. ¿Te consideras promesa musical? Sí, me considero promesa musical desde que Kenny me empezó a copiar todos mis ovnis, me empezó a copiar mis canciones, mis álbumes, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mis tres, porque yo creé el tres que dice, y yo me quedo, pero con una decisión. Una preguente, una pregunta. Este, Tú ya superaste al a Juan de Dios Pantoja. Yo eh, hubo rumores de que Juan de Dios Pantoja era mi NB por Roblox y que nos <ríe> dieron el amor en broca. ¿eh? Pero totalmente mentira, no era yo. Yo jamás haría el amor en broca. Es cierto que Juan de Dios Pantoja es LGBT. verdad sí. Eh, se metió con Kevin que. <ríe> y pues la verdad mira yo no juzgo cada quien le da a quien quiera cada es verdad que tú te ganaste todos los premios miau en secreto yo me gané todos los premios miau llegó la persona de que miau llegaste. no te quedes en casquera miau todos los miau te ve y luego le agarraron la tarjeta y y, y luego dijo Kenia, eso me lo compro yo, y se fue, y, ¡ay! <risa> y yo me quedé y dije, y Ema premios. Emanuel, e no. Oye, Emanuel, ¿qué? ¿es cierto que tú vas a estar nominado en los Latin Grammys? Claro, están tenemos, est ay, se me el nervio de la pata. Bueno, estamos nominados a Mejor Álbum estamos nominados en Mejor Promesa Musical, estamos nominados a Mejor Canción Latina, estamos nominados a Mejor Video Musical, con el video de Deje el Bullying 2.0 y con el video de, uy, qué extraño, estamos nominados, también estamos nominados porque yo salí en la canción de No me marques pedo que por cierto Kenia puede copiar una y dijo eso me lo compro yo y le doy la tarjeta bruta para que le invitara a él ay. ¿Qué? ¿Ay, P3 o Kenia es ay me 3 obviamente porque porque Maradona Maradona es una persona que me ha estado copiando mis éxitos junto a Lin May ay no me acuerdo si era Lin May o Kimberly Loaiza con esto de que se parecen que tú ya tienes todos tus discos de oro de tus canciones? Sí, tenemos oh, disco de oro de, de le, los pecadores, uh -huh. a pesar de que nunca salió. Todavía no sale, de que, no, si, todavía no sale siete Bullying, y si ya tenemos el Discote de Oro. Uh -huh. eh, tenemos disco de oro de mi Ross Georgeel que fue el más famoso, el más polémico. Creo es que cierto que te que juntas algo. con puros fifes. No, yo no me junto con puros fifes, me gusta un fife, pero eso ya es otra cosa. Yo me junto con fifes, es que los fifes tienen enormes atributos. Por aquí cuando <tose> nos en la voz, no no se, sí, se ve que no entendiste, parece chiste. Yo que se te fue el sabor como si fuera chicle. Ay no, ay no. <tose> no te cuento vuelvo, no, pero el demo no te va, Eso, Ay no, no, no, no, no. Ay no, otra, otra. <tose> vez, tengo que arrepentirlo, tengo que ¿en serio? En serio. Que a veces iban a volverme loca. Yo tenía que seguirme de repente y se quita de cocine. Me querías presumir que verme de repente cuando me viento el babacate. Yo contigo sola porque dicen moray un se si mata a otro contigo fue la peor del año, no dejaste propina, todo por, te gustan que no me dan ganas, me das y yo quería contigo, pero ya no tanto, en menos de una hora perdiste el encanto, contigo me dan ganas para volver, pero para volver con quien veí te di solo unas horas, casi pierdo la memoria Yo pensé que era perfecto para todo un caballero Y no vale la pena estar anoche noche Con alguien que le falta un par ¿Viste un paso maldado? No, no, ¡Puro tiempo perdido! ¡No me sigas buscando! ¡No sirves ni de potaxi. ¡Viste ¿eh? un paso ¡Ya, es todo!